Hola gente de YouTube, también este nuevo video, estamos aquí en Genji Impact y bueno, se vino, se vino el gachapón papá, al que más le gusta a ustedes, les gusta verme sufrir porque siempre que abro gachapones no me sale nada a mis amigos, incluso a una prima, a mi prima Idalia, saluditos para ella, <risa> eh, ella me estuvo pidiendo ayuda para subir el para subir nivel porque quiere tener a Bárbara y eso y me dijo que que le abriera su gachapone y lo estuve abriendo <risa> y le tocó el mismísimo 20 entonces ahora voy a proceder ahorita mismo a abrir el gachapone pero de 20 este a ver qué me toca voy a abrir 10 de golpes el video va a ser corto pero así lo voy a hacer voy a abrir 10 vamos a abrirlo en 10 9 8 7 6 5 4 3 Dos Uno Uy Sí Confirmar Ahí vemos Ahí vemos Ahí vemos Que salga dorado No Salió morado Señores Los cachapones me odian Arma Otra fish Yo sabía Estoy harto Ya me han tocado Cinco de esta Arma Otra arma Otra arma Un pero me salen los personajes ¿Qué pasa, mi hoyo? Mi no, hoyo, le dedico más horas De... de, de a, a este juego que a cualquier otro Por favor, mi hoyo Tengo uno de estos No creo que vaya a tener la suerte De que me vaya a salir un personaje aquí No, no, no, imposible No, no, no, no. Siempre sufro Sí, no tengo suerte Para los gachapones Mira, hay que decir nada ya Ay, 20. Es que ni siquiera 20. Yo solo quiero otros personajes que fuck. O sea, dice que le faltan cuatro días. Mira, antes de cuatro días voy a tener otra vez 1620. Me estás escuchando. Voy a tener otra vez 1600 antes de cuatro días y te voy a obtener. Bueno, muchachos, si les gustado el video, Dale like, suscríbete y comenta para que me sigan viendo sufrir, para que sigan viendo la mala suerte que tengo. Porque incluso en otras cuentas, en la cuenta de mi primo Abriga Chapón y le tocaron como cinco personajes, a mí no me toca nada, nada, absolutamente nada. Nos vemos en un próximo video, en un próximo gachapop. si llega a pasar un milagro y llego a conseguir 1600 protogemas. Antes lo abrimos antes, así que yo voy a viciar igualito y nos vemos mañana en un próximo video. Chao.